...que arde en su lucha contra el narcotráfico... ...hoy desembarcaron fuerzas federales... ...con también algunos referentes políticos allí. Pablo, estamos con... ...bueno, el tema siguiendo de cerca, ¿no? Obviamente que después de toda esta ola de violencia... ...que si bien tomó notoriedad en estos últimos tiempos... ...pero no es algo que viene desde ahora... ...sino desde hace mucho... ...y finalmente parece que se está poniendo toda la cabeza allí. Toda la cabeza y lo que se pide desde Rosario y Santa Fe... ...es que se ponga todo lo necesario... ...y que sea suficiente... ...para contener rápidamente... ...lo que es un desborde de los hechos de violencia... ...hoy llegaron las fuerzas federales a Rosario... ...y las llevó el propio Ministro de Seguridad de la Nación... ...Aníbal Fernández... ...vemos el desfile de uniformados... ...del Ejército Nacional... ...que van a, tra a trabajar en tareas logísticas... Y algunos ingenieros que colaborarán con la... ...urbanización de barrios... ...y sectores populares y marginales... ...también gendarmes que van a participar de la tarea más de seguridad en la calle, situación y movilización que en las primeras horas ya merecieron el aplauso de la mayoría de los vecinos en donde empezaron a caminar las calles y hasta unidades, como ustedes veían, de alto porte, sí. marcando presencia en una Rosario encendida en los últimos tiempos con muerte y sangre. Pero 400 son al final ¿Mm -hmm? o, o es un número que iba a terminar de completarse con el tiempo? Bueno, ahí hay dudas. En principio hoy llegaron 400, sí. pero algunos críticos plantean que el número que se había informado, que había dicho el presidente de la Nación, de 1.400, se está completando con esta cantidad, porque ya había entre 1.000 y 1.100 efectivos ya en la zona de Rosario. Uh -huh. Por lo tanto, habló de un número que se iba a completar, no que llegaran nuevos 1.400. La pregunta es oportuna, muy pertinente porque de 1.400 a 400 hay una distancia enorme. Claro, dijo hasta alcanzar los, hasta alcanzar 1400, los 1.400, fue el, el mensaje que dijo el presidente de la nación. ¿no? Por Sobre lo todo. tanto, puede que en la medida de lo necesario se incremente ese número, pero hay que considerar que donde se aporta un efectivo formado, recibido, eh, oficializado, se saca de otro lugar, por lo tanto, no son fuerzas tampoco que abunden o que puedan eh, desplegarse eh, ...rápidamente, es Ahora, lo que plantean desde las mismas filas. Pablo, no puede dejar de señalarse que hace menos de dos semanas había dardos cruzados... ...entre el ministro de seguridad, Aníbal Fernández, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin... Sí, ...diciendo, sí. Tienen, que tienen que venir para acá, no tienen que venir para acá... ...conocen a, en profundidad la idea de lo que está pasando en Rosario... Y ahora, después de que un atentado involucra a la figura de Lionel Messi... ...sin siquiera tocarlo, sino solamente mencionándolo... ...tuvimos actos políticos, cesión de recursos... ...y ahora 1.400 supuestamente, referentes, o mejor dicho, oficiales del ejército... ...que van a estar desembarcando en Rosario. Digo, el hito clave del medio es, es, es claro, ¿no? Es, es lo que pasó con Messi. Por supuesto, en la, la relación corre por nuestra cuenta... Pero a los hechos nos remitimos. Es evidente que después de ese hito, de ese punto de inflexión, sí. que fue la balacera uh -huh. al frente de un comercio de la familia Rocurso, y la carta o el mensaje de amenaza al propio Messi, cambió la historia. Claro. Sí. Y reaccionó toda la fuerza, toda la institucionalidad. Tanto Rosario, Santa Fe, como la propia nación. Y el porque... país entero, porque fue noticia mundial. Claro, no es que se incendió en ese momento y no. todo sucedió ahí. No, esto ya venía sucediendo hace muchísimos años. Muchos años. Y lo que, que toma justamente la, la exaltación quizás por muchos es el nombre Messi, ¿no? Y lo que provoca que empiece, esté, esté pasando todo lo que está pasando justamente ahora. Totalmente. Y eso es innegable. Eh, y si no, deberían justificar muy bien por qué las casualidades. Pero es uh -huh. así. A partir de ese punto, sí. reaccionó la nación terminando de... ...por lo menos consentir lo que les estaban diciendo... ...tanto Mar Perotti desde la Gobernación Santafesina, ...como Pablo Japkin desde la Intendencia Rosarina... Uh -huh. ...le dieron la bienvenida, con críticas, con observaciones... ...desde ambos referentes que no son del mismo partido... ...que de la misma columna o filas del Frente Gobernante... ...y que son críticos mutuamente... ...pero bueno, le dieron la bienvenida a, esta, a este arribo en el día de hoy... ...que lo llevó el propio ministro... ...si les parece vamos a escuchar a Aníbal Fernández... ...el ministro nacional... Eh, ...y después a los referentes que les comentábamos de lo que haya pueda hacer es fácil ni simple, nada de lo que haya hacer y de lo que se viene haciendo ha sido eh, una cosa como, como al pasar, es un trabajo muy profundo que hay que hacer y que todos están empeñados en hacerlo, de la misma manera, no, no hay nada que uno pueda en esto estar cuestionando ni quitando o mostrando el quite del esfuerzo o cosas por el estilo. Es imperioso que nos metamos en cada uno de esos lugares y que lleguemos hasta el hueso. Hemos traído fuerzas federales lo suficientemente importante como para actuar en cada uno de los lugares y me produce una enorme satisfacción las reuniones que hemos tenido con el Presidente de la Nación, el Gobernador y el Intendente, que ellos hablaran de esos primeros 575 con mucho respeto. Porque hemos venido a hacer eso, a trabajar sin, sin destajo y sin ningún tipo de cortapisas para llegar al fondo de la cuestión. A, a eso vinimos, a llegar al hueso si es necesario y cortar con todo lo que sea necesario, porque no nos vamos a detener un solo segundo. No es un acto político, es la vocación de los que están, quienes están gobernando, en este caso el gobernador y el intendente. Entiendo plenamente sus preocupaciones y sus, y sus necesidades y no nos vamos a detener en acompañarlos para este, encontrar soluciones definitivas para un Rosario que merece ser vivido y no este, estar preocupados como, como ha sucedido con el chiquito este el otro día, este, que avergüenza a, a la sociedad argentina toda no tener respuestas para darle a sus padres o a sus tíos este, o a su familia. Bueno, así estaban las palabras de Aníbal Fernández, quien fue el brazo eh, de gobierno que llevó las fuerzas y las promesas de ayer del eh, presidente Alberto Fernández. Un presidente que en las últimas horas se dudó, en los últimos días, se dudó de si iba a ir él en persona o no, hasta qué punto convenía hacerlo a tan alto nivel uh -huh. eh, de compromiso con la situación de Rosario. No se descarta, pero quizá en una instancia posterior. Bueno, el propio Aníbal dijo hace días, pedir que vaya el presidente es bobo. ¿Te claro. acordás que lo dijo? Sí, sí, por el eso. Que era una idea tonta. Fue muy claro en ese sentido y hasta burlescamente. El tema es que, además de Aníbal Fernández, hoy hablaron el gobernador de Santa Fe y el intendente de Rosario. Por supuesto, dándole la bienvenida a esta medida y planteando que era una situación de necesidad urgente. Un mensaje profundo a, a toda la dirigencia argentina, a todos los integrantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. En cada discusión estéril, en cada eh, disputa sin fundamento, en cada crítica interesada, los que se frotan las manos porque ganan son los delincuentes. La Argentina tiene que tener eh, esquemas de unidad y de expresión de conjunto para dar esta batalla. Jamás vamos a ocultar lo que pasa porque todos tienen que tener la dimensión de lo que tenemos que enfrentar, de lo que diariamente tenemos que enfrentar. Ayúdenos en esa transmisión, en esa toma de comprensión de toda la dirigencia eh, del país para poder actuar en consecuencia y para poder recuperar mucho tiempo perdido. Si nos ponemos a tono en, la, en las estructuras judiciales, si nos ponemos a tono en la comprensión de la necesidad de presencia de fuerzas federales, sus dinámicas eh, y sus recursos, los resultados son los que hablan. Y en el día a día y en las reuniones semanales iremos midiendo cada uno de estos eh, resultados. Si usted tiene mil, diez mil o quinientos y no tiene movilidades, si a la vez no intervenimos los teléfonos en las cárceles, si a la vez no trabajamos en el lavado de dinero, no lo vamos a resolver con aspecto una... Todo y todo a la vez. Todo y todo a la vez. Se complementa con la tarea del ejército urbanizando en barrios, trabajando en Sí, pero es todo y todo a la vez. ¿Cuál es el planteo ahora? Estos 1.400 con las movilidades necesarias para tener una zona. Todos los martes, todos los martes, se va a revisar cada una de las zonas. Una vez que esta franja de empeñamiento esté ocupada por los 1.400, vienen más y tienen que venir más agentes federales. Bueno, y en bien. esto también, Pablo, se está trabajando en brindar o pensar en más herramientas para la justicia santafesina. Exactamente. Como bien lo decía el Intendente, esta es una cuestión integral. De nada sirve enviar una fuerza efectiva, de, operativa, de seguridad, con capacidad represiva, pero si no se complementa con una justicia que después recepte. Bueno, claro. Hay en el Congreso de la Nación muchos proyectos y una gran deuda respecto de la designación de magistrados en todos los fueros, pero particularmente Santa Fe espera los fueros federales que se dedican al narcotráfico, al terrorismo, al delito organizado. Por eso hoy se empezó a analizar, quizá por este mismo impulso que tuvieron los hechos en Rosario, en las comisiones de legislación penal y de justicia, algunos proyectos que estaban pendientes, que intentarán Dar eh, nacimiento a 13 fiscalías nuevas en Santa Fe, la mayor parte en Rosario, sí. y también por lo menos seis juzgados federales. Es en análisis en comisión, falta todavía que lo trate el cuerpo. Uh -huh. Una instancia que hacemos esta salvedad, porque sabemos lo trabado que está el Congreso, entre sí. oficialismo y oposición, pero posiblemente la situación urgente de Rosario logre torcer un poco el brazo de las dos posiciones pero estamos en un año electoral y complicado ¿Qué significa Pablo en términos de tiempo? ¿Cuándo podría tratarse? Porque entendemos avanzó en la comisión Avanzó en la comisión El tema es que eh, concretar una sesión salvo que se llame especialmente para tratar este aspecto puntual es otra cuestión, es, es uh -huh. eh, otra situación. Sí, pero ¿verdad? ha ganado tanta importancia el tema, incluso claro. lo decía Gisela recién, en, la, en opinión pública, etcétera, uh -huh. que es probable que los dos sect grandes sectores políticos se muestren sí. unidos en eso. Sí, es muy probable y creo que sería una señal necesaria. Estamos hablando de la creación de juzgados, sí. después tendría que ir a... Eh, e impulsar pliegos de posibles postulantes a ocuparlos. Uh -huh. Y es ahí donde sabemos, va a haber otra contienda, uh -huh. porque si hay un eje en el que están sumamente encontradas las posiciones en el Congreso, es el tema judicial. Sí. Claro. Y qué nombre vas a postular, quién lo impulsa, quién lo resiste eh, y cómo encontrar los consensos. Bueno. El tema justicia es complicadísimo en, la, en el Congreso de la Nación. Pero ya lo decía el Intendente, hay una situación mm. urgente, es urgente. ¿no? En, en Rosario, en Santa Fe, bueno, justamente ahí en Rosario principalmente, pero sí. para terminar o para realmente ocuparse bien del tema como tiene que ser, como años uh -huh. atrás tendría que haber sido, bueno, finalmente lo, lo están haciendo ahora, pero la gente lo, lo necesita. De hecho, recién decíamos, los vecinos recibieron con felicidad no la llegada de las fuerzas claro. al lugar como que bastante inseguros se sentían. Y, sí, y imagínate vivir ese infierno y ver que llegan 400 soldados y, y, y creo que 300 oficiales de la Policía Federal Argentina, uh -huh. 200 y 100 que venían ya desplazados de otros sectores de Santa Fe, debe ser, por lo menos, un poco más tranquilizante. claro No, no decimos que lo vaya a resolver todo, pero... Pero menos una ayuda. Bueno, vuelvo al tema judicial. Sí. Hoy, eh, volver a discutir la creación de juzgados también fue bienvenido. Y hubo aquí... Eh, también legisladores de los diferentes colores Por lo menos sentados en la comisión Una buena señal para Santa Fe, los escuchamos Esto opinó mucha gente Y tuvimos la colaboración En realidad de mucha gente Acá no hay un, un solo autor de este proyecto Lo firmamos 18 De los 19 diputados Y diputadas de Santa Fe Obviamente de todos los sectores Y partidos políticos Y Yo digamos, este, saludo y me congratulo que podamos hallar haber llegado a un punto de acuerdo en fortalecer el sistema de justicia federal en mi provincia. Tenemos urgencia en lo que todos conocemos. Lamentablemente, Santa Fe duplica la media nacional de homicidios. En conglomerados como Santa Fe y Rosario, la triplica y la cuadruplica. Y lamentablemente... Eh, Vamos a hacer algunas consideraciones respecto del proyecto en particular, presidente, pero lo primero que quiero decir es que eh, llegamos tarde a este momento. Llegamos tarde porque un tema de agenda que, como bien se señalaba, se comenzó a, a conversar con los legisladores nacionales de, de todas las bancadas de Santa Fe en diciembre de 2021, e hicimos esfuerzos para sintetizar una posición que créanme que no fue fácil allá por mayo del 2022, si logramos presentar este, este proyecto.